Hey PJ, hoy vamos a iniciar una nueva serie en Minecraft con Rain Bueno por lo primero que vamos a empezar obviamente a coger madera lo más básico. bueno para hablar con audio con este rey tenemos un fallo técnico por eso él no, no podrá hablar y me toca hablar con él por chat vamos a empezar con las herramientas bueno aquí nos encontramos diferentes que dan podemos traer nuevos minerales si se preguntan estos son los de los de armadura bueno tenemos un addon donde si yo duermo ¡Gracias! Él no está durmiendo, igualmente se puede hacer de día, me dropeó el triángulo. Bueno, la parte que menos me gusta viene de la noche. También te colocamos unos addons donde los pueden revivir. Me tocará buscar otra vez mis cosas. ¡La ayuda! Tenemos tumbas, como pueden ver, para recuperar las cosas y no perderlas. Ahora mismo estamos buscando nuestras cosas. Varias especies de creepers se pueden camuflar si sí, están en su vida, no se pueden camuflar. Mira, hay moldes, zombies y todo. Y bueno, no muero puedo creerlo, he muerto ya dos veces. ¿Será que Ryan me cogió en mi tumba, me he caído en una pedazo de cueva, procesando otra vez materiales? Ahora intentaré buscar a Ryan. Acabo de encontrar un barco. Vamos a minar hacer algo más productivo que está viendo qué cosas que hacer. Veremos para decir, haremos los nuevos ítems, no sé, o oh, armaduras. Tenemos carbón sirvió bastante. Medio corazón. pero Rayando. Estará escuchando sonidos de Enderman. Ray me dijo que encontró unos ítems raros. Ir a buscarlo donde me indicó. No veo nada. Me podrían matar. He encontrado hierro. Perfecto. También nos vendría bien. No puede ser a muerto. Hemos encontrado uno de los minerales de los que les estaba hablando. Esto debería de servir para los de la armadura. No sé si se si, si, si, si picará con, con pico de piedra Pero creo que no Intentaré pero que no demora mucho para romperse O sea que este es un material demasiado fuerte Y me servirá para poder cocinar Bueno, ya Deja tu like En el link de la descripción les dejaré el canal de Ryan Para que vean el segundo capítulo de esta serie Denle mucho apoyo Intentaremos arreglar el audio